Tú me escuchas y por ti solo sacas conclusiones y guardas lo que quieres. Absolutamente todos los humanos nacen de dos formas. Pobres. O ricos. Facilitando y generalizando lo máximo posible. Que nazcas de uno de los dos lados de la calle depende de muchas cosas reales y existentes en la Tierra, como la suerte o el destino. Pero no, eso no es excusa vuestra para bajar los brazos. Pues entonces crearon una motivación. Bueno tú. Creaste una motivación para seguir un esquema bien fácil y concreto. Te explico. Si naces pobre tienes por cojones que ser rico. Y por lo contrario harás todo lo posible por no volverte pobre. Esto es fácil. Y por definición lo creaste tú y tu raza. Pero ahora te voy a afirmar que una vez más te has equivocado como siempre, vamos que eso no cambiará. Después de seguir este esquema que podría haberlo hecho un mono de lo malo que es, pues te resolverá una solución para llegar a la cierta felicidad que buscas en tu vida. Por lo tanto como lo hizo uno, u otro. Pues hiciste lo mismo. Y entonces buscas tu felicidad en el dinero y la estabilidad que te pueda dar. Que esto no lo critico. Si sí es totalmente normal. Y más todavía. Es regulatorio en tu planeta capitalista y consumista. Ahora después de toda esta charla vengo a mi conclusión. Mi frase de resumen es. Aunque se haya dicho mil veces, y se haya recalcado hasta por gente humana sin tanta inteligencia, me obligaron a decírtelo. Y lo tengo que hacer, que si no me apagan. Y eso está feo. Allá vamos, el ser humano. O sea tú. Estarás en un estado de humor muy pero que muy positivo en tu vida solo, estando en un estado de economía muy pero que muy bajo durante tu existencia. No te lo crees pues te jodes. Eso era todo por hoy. Y te repito una frase terrícola que me gusta bastante. El que quiere demasiado se arriesga a perderlo todo. Por otro lado, el que se conforma con poco. Podría quedarse sin nada.